al momento A este momento hay un 65% de presentismo docente en las escuelas en general y un 75% en las escuelas de gestión privada. Eh, esto Lo primero es un agradecimiento a los docentes que han ido a la escuela hoy que a pesar de la tensión que estamos viviendo, el momento difícil, este, de, de la gran angustia que sabemos que tienen, eh, se han hecho presentes en las escuelas para, para brindarle educación a los alumnos. Y, y, en, y en segundo lugar, este, hablar de los padres, ¿no? que, que, que si están los docentes en las escuelas hay que mandar a, a, a los chicos. La presencialidad de alumno ha sido mucho más dispar eh, en los distintos lugares y la carga tiene otro proceso, con lo cual no lo tenemos eh, digamos, tan claro como, como la carga docente. Eh, pero en ese sentido lo que queremos de, de, decir a los padres es que mientras los eh, adultos resolvemos el conflicto del salario docente, los chicos tienen que estar aprendiendo, tienen que estar en el aula. El daño que le hacemos a los chicos por no tener clase es grande y, y es una falacia pensar que un chico que no está en el aula con su docente está aprendiendo. son muy dispares los que dice que son del 75% el acatamiento. El SUTE miente bastante en muchas cosas. ¿no? Lo vieron este fin de semana. Eh, yo voy, hoy, hoy quiero focalizarme en, en, en los datos, nosotros tenemos un sistema de gestión nominal que nos sirve desde para que los chicos aprendan a leer hasta para saber el presentismo y cuánta gente está en la escuela. Nosotros estamos pensando en los chicos, nos focalizamos en ello, nuestra tarea es que los chicos aprendan eh, y hoy la realidad es que ese es el número que tenemos de docentes, lo dijimos del, de, en, en el... ¿En qué miente el SUTE, dice usted cuando dice que eh, miente bastante? Primero en el eh, en, en el acatamiento que dice o, o no sé dónde lo saca y después una gran cantidad de declaraciones. Busquen las declaraciones de ustedes y, y analícenlas. ¿Cuál es el impacto que va a tener en el bono de sueldo estos cinco días de paro y cómo lo van a aplicar? Eh, si es que es a fin de mes. El impacto varía según el porcentaje de, de cada uno de los salarios. El impacto va a ser, depende de los días de paro de cada uno. El impacto es, cada docente lo conoce porque tiene mucho tiempo en esto. Tiene que ver con el ítem aule, con el descuento de los días. Eh, y, y, y claro que va a ser eh, cuando se cierre este este, este mes ¿Está sí. cerrado el diálogo está cerrado totalmente el diálogo con el SUTE o, o van a sentarse de nuevo a negociar a hablar la paritaria? el diálogo nunca estuvo cortado el diálogo en el mismo decreto está claro que nosotros y, y es la posición del gobernador de mantener permanentemente el diálogo eh, pero bueno nosotros estamos dispuestos al diálogo eh, hay que tener intenciones de diálogo de ambas partes. Director, Eso hay, hay un memo muy claro, de, depende de si el docente está o no está. Si el docente está presente, obviamente que la falta es injustificada. Si el docente no está, se computa de otra manera. Director, usted habla de un presentismo del 65%, lo cual implica un ausentismo del 35%. En el paro anterior, según los números del gobierno, el ausentismo fue del 32%. O sea que superó los números del paro anterior. No, no, no es así como usted lo dice. El paro anterior en el corte Sí, el sí, gobierno, sí, claro, no, claro, no, ahora no, lo explico. No, no, es que no fue el paro anterior. Lo que usted dice es el corte de las 10 de la mañana del paro anterior, que era ese el número en el corte del, del mediodía o de la tarde o no, no me acuerdo exactamente en cuál ya estábamos recorre, reconociendo lo que fue el consolidado del anterior, que no me quiero equivocar, pero estuvo en el 40 y en el 53% de presentismo. Eh, bueno, ¿También con, es el corte con, a las 10 de la mañana? No, no, no. lo que estoy diciendo es que a este minuto, ya con el cierre del, del, de la mañana y con una cantidad... Mire, la carga del de paro anterior a esta carga eh, ha sido bastante distinta, ya está encargada más del 60% del, del, de las escuelas y por eso le este, estoy dando este número. Obviamente que puede modificarse y que de acá a la noche podemos tener otro número, lo que digo es que nosotros trabajamos con un sistema nominal de gestión que lo tiene la provincia de Mendoza, y que son datos oficiales. Pero para, ustedes, para ustedes no hay ha sido más... Menor, ¿Por qué creen ustedes que ha sido menor el impacto? Eh, esto, ¿Qué tiene que ver el descuento que se le realiza al docente? Yo creo que acá hay múltiples factores, eh, realmente múltiples factores. Como digo, los docentes, y lo dije todo el fin de semana, aman estar en el aula, aman estar con sus estudiantes, y el mismo docente, yo sé que no quiere hacer un paro de cinco días. ¿no? Lo está arrastrando un sindicato, sindicato kirchnerista, este, el, lamentablemente, el reclamo docente en general es, es generalmente justo, la historia de los salarios en la Argentina es una, hoy vivimos un momento de tensión muy grande en la sociedad y muy grande en la Argentina. Este y, y, y en eso está. Ahora, los, los docentes están, están en el aula y, y los padres tienen que mandar a los, los chicos. Están ¿Sí ¿Existe la posibilidad de la desgrado, anulación del decreto como dice el sindicato? Perdón, no, no. Dicen que quieren que anule el, el decreto y volver a la mesa de diálogo. ¿Qué dice usted? No sé qué dice el, el sindicato. Lo que digo es que si quieren volver a la mesa de diálogo, está a la mesa y, y que se junten. Ahora, para, para eso hay que traer propuestas, decir cuál es la solución. ¿Hay más dinero no, no para propuesta. poder aumentar. le poder... que preguntar a la mesa paritaria. No, pero yo le, le pregunto a usted a si paritaria. el gobierno tiene más dinero para aumentar. Se los, cinco, lo, diez, los días de clase no se recuperan, por eso lo que hizo Mendoza, en diferencia con el país, de dar mucho más días de clase durante la pandemia, eh, con un gran esfuerzo de los docentes, pero con una también decisión política muy fuerte del gobierno de Mendoza para que los chicos estén en la escuela todo el año pasado, no nos olvidemos de eso. Este, cuando una gran porción de la Argentina no quería abrir la, la, la escuela, tuvimos más días de clase que, que todas las demás provincias. Hoy pensamos lo mismo, los días de clases no se recuperan, por eso los chicos tienen que estar en el aula con sus docentes.